del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 5888. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previstas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 70, también 28. Se supone que la carta de el del año Muchísimas felicidades a todas las personas que han ganado el